¿dónde estoy? Escucha con atención, te trajimos al área restringida, te necesitamos para nuestros beneficios. Verás, necesitamos que llames a CJ, y le digas que la muerte de Sweet, fue provocada, por Salvatore Leone, que ahora mismo está en el casino Calígula, y que vaya a matarlo. Si no lo haces, te mataremos enseguida. No, no me maten, es, está bien A.O., ahora lo llamo. Por fin, por fin podré deshacerme de ti, Salvatore Leone, yo, podré ser dueño de la mafia. Mira amigo, muchas gracias por eso, gracias a ti, podré estar por delante de todo, ya nadie me podrá dar órdenes, Simionson fue un muy estricto trabajador, y estaba a punto de decirles a todos, muchas gracias, ahora yo Tony Cipriani, estaré al frente y mataré a Grove Street y a los aztecas, ninguna banda podrá superar mi nueva mafia, los vallas se apoderarán de Grove, y así podré gobernar todo San Andreas. Señor Tony, ¿estás seguro de que puedan acabar con Salvatore, ya que él lo aposo durante todos estos años? Sí, sí, como sea, has hecho un excelente trabajo, con tu ayuda, podré gobernar San Andreas. Muchas gracias señor Tony, muchas gracias por sus halagos. Bueno, creo que yo ya me retiro. Espera, tengo otro pedido por darte, verás, necesito que vasas a San Fierro unos momentos, ahí podría llegar ahora mismo CJ, después de matar a Salvatore, averigua qué es lo que hace. Claro, iré ahora mismo a San Fierro Chinauton, ahí debería estar CJ, estaré investigando. Escúchame bien, ya llamaste a Carl Johnson, y le dijiste que vaya al Casino Calígula, donde fue Salvatore el quien mató a Sin Johnson. Sí, sí, ya lo llamé, y le dije todo como Ted que quería, sí. Perfecto, ahora ven, vas a tener que obligatoriamente venir conmigo, vas a tener que quedarte en un lugar por un tiempo. ¿Y en qué lugar específicamente me voy a quedar, y por cuánto tiempo? La prisión, y se tendrá que quedar 10 años ahí por todos los crímenes que ha cometido, Benjamin Medrano Tobías, queda arrestado por asaltos de pan. Y locales de comida, queda sentenciado a cárcel por 10 años Oh no, no otra vez Chicos, mala noticia, Benja dice que fue arrestado por la policía, dice que el que mató a Sweet, fue Salvatore Leone vasa Salvatore Leone Bueno CJ, tú le robaste el casino Calígula, es normal que haya querido matar a Sweet Pero algo anda mal se supone que Sweet trabajaba para él Vaya nunca pensé que lo haría, bueno bueno yo iré solo, ustedes protegan el barrio junto a César, los groves y aztecas, yo volveré lo más rápido que puedo. Vaya vaya, pero miren quién ha venido a ajustar cuentas. Maldito bastardo, ya estoy harto, este es tu precio por haber matado a mi hermano. Por fin te he vengado hermano es hora de regresar a los santos. Por fin me he librado de ti Salvatore, es hora de ser el gobernador de la mafia. ¿Pero qué?